no quiero mate. estoy grabando que eso vale real mujer Nos encontramos aquí con Scro que está en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Валик! Vale. En el beat. En el beat. ¿Para qué le digo que en el corrupto? Ah, en el corrupto. No, no, no, tú, tú, tú, tú que te lo mande.